A mi maestra Matilde Portilla, quien me enseñó la filosofía y el lenguaje y me enseñó también a leer el mundo. Gracias maestra.